Buenas noches, hoy tenemos el Dalgona Coffee Night aquí en Caen en Acción y queremos eh, esperar unos minutos para ver si más personas se conectan para poder arrancar y darles los tips para hacer el café Dalgona y también un pasar un rato muy ameno hoy aquí en la cuenta de Caen en Acción. Mi nombre es Sara Rodríguez y... Espero que se conecten más personas para poder arrancar, así que vamos a ver qué pasa y si se animan también a hacer este café. canciones de K-pop también aquí en la transmisión de hoy para el Dalgona Coffee Night para pasar una noche relajada y también para dejarles a ustedes los tips para hacer el Dalgona Coffee. a ver si nos comentan también, nos mandan sus saludos y cualquier duda, cualquier comentario sobre la cultura coreana estamos para el día de hoy así que solamente nos comentan y vamos a esperar unos momentos más para poder tener un poquito más de personas Para que también lo estén viendo en vivo y no se pierdan el paso a paso para hacer el Dalgona Coffee Me dicen si me escuchan, si se escucha bien Para ver si bajo el audio en algún momento cuando esté hablando no se pueda perder lo que estoy diciendo A ver, Miriam, hola Miriam Sí, estamos aquí hoy en el Dalgona Cofinay para pasar una cuarentena sin estrés y aprendiendo a hacer el café. Así que me comentan si alguno de ustedes ya ha hecho el café. Y bueno, eh, mi nombre es Sara y soy parte del equipo de K en Acción nosotros ya llevamos ocho años de tener el, el blog y la cuenta de youtube en donde compartimos contenido de la ola coreana K-pop, entretención para también las personas que le gusta todo el tema de las costumbres tradiciones y en general todo lo que aconte, acontece de la cultura coreana en panamá y bueno nos encanta también eh, tener mucha interacción con ustedes a través de las redes sociales siempre estamos tratando de alimentarla. Hemos estado un poco parados. Bueno, ahora con la pandemia, bueno, por lo menos vamos a tener que repensarlo y volver a, a reactivarnos, aprovechar este tiempo para conectarnos con los seguidores de CAE en Acción. Así que estamos esperando para que más personas se conecten y arranco, arranco ya de lleno con la preparación del café. Para que también, si tienen los ingredientes a mano, se pongan con nosotros a preparar el café. Y si no, bueno, igual, véanlo y más adelante, cuando tengan el momento, y los ingredientes lo puedan hacer en sus casas. Ya que este café es muy particular, ya que es un café llamado por la cuarentena eh, y en base a lo que ha pasado en estos tiempos, también se ha hecho muy famoso en TikTok. Y bueno, ahora ha pegado mucho más en Latinoamérica, aunque ya llevaba más tiempo eh, desde que su, la persona que le puso el nombre, que fue un actor coreano, John Il-woo, estuvo de viaje en Macao y en, esa, en ese viaje fue a un restaurante en el cual eh, vio cómo preparaban este tipo de café que tenía un color muy particular a, a un snack de niños que generalmente en Corea se consumía en los años 70, 80 que se le llama Dalgona o Pocky y eso a él le llamó mucho la atención y le provocó curiosidad de hacerlo también en su casa y a raíz de esto, de este actor, se viralizó en su país y sucesivamente se fue viralizando en diferentes países de Asia hasta llegar a Latinoamérica que hoy en día está como en boga aunque ya lleva más tiempo y bueno, como les comentaba, nosotros tenemos un canal en Youtube que se llama K en Acción, así que los invitamos también para que nos sigan a través de nuestra cuenta de YouTube. Y bueno, queríamos hacer esta actividad hoy para desestresarnos, para sacar todo el estrés que tengamos de estar encerrados y también podamos hacer este café. Así que por favor, no se lo pierdan. Tenemos que empezar a hacer el paso a paso y tenemos bueno una hora de, de transmisión. Así que nos va a dar el tiempo suficiente para prepararlo, ya que tiene algo muy particular y es el tiempo en que nos va a tomar mezclar los ingredientes. Y eso es lo positivo de este café, porque no solamente hacer el café ya, vamos a desestresarnos mientras vamos a estar preparándolo y a su vez vamos a tener, eh, también nos vamos a movernos, vamos a hacer este ejercicio en las manos con este trabajo de hacer el café. Y es súper sencillo. a ver si nos dan unos comentarios por aquí estamos a la orden para responder sus preguntas y vamos a esperar a que más personas se conecten a este en vivo y bueno, los ingredientes eh, que se utilizan para este café para que los vayan teniendo a mano son azúcar, café instantáneo agua al tiempo o agua tibia si prefieren y hay algunas personas que le agregan hielo o simplemente eh, la leche, que es la, la que le va a hacer el complemento a los demás ingredientes. ¡Hola, Alan! ¿Cómo estás? Coméntame, ¿ya has hecho este café o vas a experimentarlo hoy? ¿O lo vas a notar para después intentarlo en tu casa cuando tengas los ingredientes? A ver, dime, coméntame. Nos gustaría saber también eh, aquellos que siguen la ola coreana, desde cuándo empezaron a gustarle eh, la cultura coreana, o si fue a través del K-pop, o los dramas. Vamos a hablar un poquito de todo mientras vamos haciendo el café. Así que vamos a tener también... Si desean, eh, dentro del en vivo vamos a invitar a quienes quieran estar haciendo el café en el momento. Los vamos a invitar en el live si hay la posibilidad y el tiempo. Qué bueno, qué bueno que está súper bien Kanyoshi. Se conectó Judy Valdés. No se vayan porque ya vamos a arrancar. Bueno, si sí, sí, sí. no nos demoramos tanto esperando a la gente. Tenemos ocho minutos. Vamos a esperar un minutito más y arrancamos aunque ya estemos lo que estemos. Bilber, se unió Bilber, ¿cómo estás? Bueno, como comentaba, nosotros tenemos el blog ya hace 8 años, los invitamos a que entren a la cuenta del blog en www.kaenaccion.jindo.com Nosotros publicamos artículos de diferentes... Eh, tanto de cultura coreana, música, noticias, artículos originales de las personas que también forman parte de los bloggers de nuestra cuenta de K Acción. Y también, bueno, tenemos varias personas en diferentes sitios que nos están también alimentando con contenido en las redes. Vamos a tratar de reactivarnos porque hemos estado un poquito alejados con tanto trabajo, pero ya ahora con esta pandemia esperemos poder tener más tiempo de crear más cosas. Así que los invitamos a que se unan también al equipo de K en Acción. Hola, Gilbert, Gilbert. Bueno, mi querido Gilbert. Espero que tengan todos sus ingredientes. Vamos a hacerlo ya, con los que están. Y si no, ya el que llegó, va a haber hasta donde estemos. Bueno, como decía, el café son los principales ingredientes para poder arrancar. Primero es hacer la mezcla del de dalgona, que son dos cucharadas de azúcar. Puede ser azúcar refinada o si prefieren azúcar morena, también vale la pena. Yo tengo aquí las dos cucharadas, pero para que vean el ejercicio de las dos cucharadas que vamos a servir. café instantáneo, no café regular. El café regular no funciona porque le va a quitar el buen sabor y la no se va a disolver como debe ser. Así que también son dos cucharadas. Vamos a echarlo ahí. Yo voy a usar agua, dos cucharadas de agua también. En este caso es al tiempo, puede ser agua tibia y lo vamos a mezclar. Aquí es la parte interesante del trabajo de la mezcla, que es donde nos va a tomar más tiempo. Hola Ruth Carolina. Si tienen allí a mano, vayan haciendo la mezcla. Y si no, bueno, mírenme mientras hago esto porque esto va a demorar un poquito. Me dicen si me escuchan, si se oye bien. Está. Y esta es la parte donde vamos a hacer ejercicio con las manos. Ruth, Carolina, ¿te gusta el K-pop? ¿Qué, gru qué grupos de K-pop les gusta? Bueno, los que están conectados. Si no, ¿cómo, ¿cómo empezó a gustarles la cultura coreana? Sí, muy bueno para el postre. En verdad que vale la pena. Porque sí que café instantáneo, porque si no... Puede ser de cualquier marca, no, no tiene que ser un café en específico. La cosa es que podamos hacerlo. Y que se Que bueno, se escuche. Voy a tratar de subir la voz siempre. BTS, claro. Por cierto, este café lo ha hecho desde que empezó el reactor que sí. le puso el nombre. Aunque ya el café existía porque este café, para los que no sabemos, en India hay un café que le llaman el Biden Coffee. Es más o menos, pero tiene diferente proceso. Y bueno, después que lo hizo Join empezó con Daniel, eh, también de BTS, estuvo RM y este chico Jimin haciéndolo en un live también, por cierto. Así que la, lo chévere de esto es que uno se va a desestresar. O sea, no lo vean como un trabajo y que, ah, qué, qué estrés que voy a tener que revolver esto por no sé cuánto tiempo. La idea es que quede bien cremosa, porque eso es el secreto de, de poder ponerlo arribita al final. Ahora les voy a enseñar cómo es. Así que bueno, batir y batir y batir y batir. Supuestamente hay cuatro, son 400 veces, aunque yo creo que es mucho más, dependiendo de la capacidad de cada uno. No, no, no le haya sentido que lo hagamos con una máquina, porque igual. Eh, es para desestresarse, para matar el tiempo en esta cuarentena que en verdad hay muchas malas noticias Y no queremos hablar de malas noticias, hoy queremos divertir a las personas que se conecten Y pensar en positivo y que en el encierro nos podamos entretener Y qué más que con este café A ver si se puede ver Todavía le Ahí está medio cremoso Gisei, sí, está muy rico en verdad, vale la pena ¿Verdad? Háganlo. Si no lo van a hacer hoy, cuando puedan, no se van a arrepentir. Sonata de invierno. Ay, sí. Y otoño en mi corazón. Bueno, esas son novelas que vienen ya hace mucho rato y fueron uno de los precursores del Halloween o la ola coreana a nivel mundial. Y en verdad, eh, ay, si no la han visto, véanla. Porque es parte de la historia del Hollywood, así que no, no se puede quedar por fuera Así que los invito a que las vean También en este tiempo uno puede buscar dramas coreanos Ahora mismo, bueno, si no tienen las plataformas, eh, Netflix ya tiene gran parte de los dramas coreanos O los más recientes dramas coreanos Uh, tienes ocho años de ver a drama, mira tú, pues 8 años igual que nosotros Ya en Acción, el grupo de en Acción ya llevamos ocho años Haciendo videos y hablando de todo un poco el, de, de la cultura coreana Y más que todo siempre queríamos como resaltar lo que está pasando en Panamá Porque en muchos países pasa, pero en Panamá a veces pasan de largo los grupos Pero también hay otras cosas interesantes que sí están pasando y que a veces no... No, no hay manera de saberlo entonces siempre buscamos la manera de compartirlo a quienes les interese mi bella dama sí. o esa nunca la vi pero sí o sea, sé cuál es la que tiene visiones la, la que tiene guardaespaldas me parece love alarm esas, esas están dándola en Nextflip, es cierto la tengo pendiente de ver porque en verdad ahora sí puedo hacer mi listado pendiente porque Ahora tengo un poquito más de tiempo para ver dramas Mira, ya está Ya está cogiendo forma Pero ahí está Sí, hotelier Hotelier Sí, lata, tampoco la he visto Ya me vi eh, Bueno, yo Me encanta ver muchas novelas O dramas que, que tengan que ver Con, con casos y, y, y vientos, digamos, de Jaina me la terminé de ver, ahora tengo que seguir, tal vez con Itaewon, Ita Wong Class, la tengo pendiente de ver también, Polo, ajá. Hollow Love, eso también está hermoso, bueno a los que les encantan las novelas románticas es ideal, y Limin Ho que también, bueno él fue uno también de los que ayudó a que los dramas se hicieran famosos Voice over Flower, o los chicos son mejores que las flores, que se llama en español Y ahora está eh, de, de, retornando con Eternal King, que también está en Netflix, aunque está recién empezada Y está de buen plazo, ¿no? sí, de está de buen plazo. Tengo pendiente de verla, en verdad Pero vale la pena, mira ya poco a poco, poco a poco se va haciendo y mientras batimos, díganme qué consultas tienen, qué preguntas tienen, que les podamos responder. ¿Qué, qué dudas tienen? Bueno, nosotros eh, también queremos invitar a quienes deseen escribir blogs para acá en acción. Les vamos a, a publicar el, lo que ustedes escriban, dependiendo de, lo que, de cómo lo escriban y todo. ¿no? Igual eh, lo pueden mandar a nuestro correo de k en k en -gmail. ahí pueden hacernos llegar sus blogs nosotros le damos el crédito, lo compartimos en las redes esto es algo que estamos haciendo sin ningún interés y con el fin de unir la comunidad seguidora de la obra coreana así que mira, ya está cogiendo forma animes animes, no veo animes Ahora bueno, hace poco creo que un grupo de K-pop sacó un zonda. Más que todos los grupos de K-pop están sacando zondas para animes, porque los animes coreanos muy pocos salen afuera. Los conocen algunos, me dicen porque sí veo animes, pero japoneses y así, pero coreanos no he visto. Y un par de mangas que me he enterado por algunos dramas que existen. Mira, ya está formándose más todavía hay que darle un poquito más a ver si está haciendo su café y si no para platicar con él mientras para mientras entonces seguir batiendo porque esta es la gran misión de este café todavía Todavía le falta Desmanguas Danos unos tips De pronto a lo mejor investigamos y, y, y si tienen más información Para saber eh, Poder compartirlo Porque hay muchas cosas que ver Hay otros tipos de De entretenimiento Que no solo el teidrama, ya está Ya está formándose Así que bueno, Judy, sí, mangas coreanas, sí, yo quiero. Así pues, eh, ¿y qué grupo de K-pop les gusta? Bueno, hay, hay de todos, ¿no? Hay tantos grupos de K-pop en verdad que trato de mantenerlo al día, pero es difícil con tantos grupos que salen Manga 2, voy a bajarla. Sí. También está, ahorita mismo, ah la que me vi hace poco, eh, que le dicen en español, aterrizaje de emergencia en tu corazón o crash landing on you con Hume bing Y él también tiene una que Memory Alhambra, también está en Netflix. Princesa encantadora. Voy a anotarla. No me la sabía. Grupos de K-Pop. Bueno, yo como soy de los... Cuando empezó a, a gustarme el K-Pop fue con Big Bang. Me encanta Big Bang. Bueno, lastimosamente todavía no hay material nuevo. BTS. Me en encanta BTS. De, gear, de grupos de chicas. Twice. Todavía Ayu Me encanta Ayu también Mi adorable Samsung Claro, con Hyun Bin Este fue un hit También, la dieron acá en Panamá En CRTV Hace años Y la retransmitieron varias veces Just Right, claro, de Gold Seven los me encanta, Tupi pm que son de la familia de JYP Entertainment esas chicas pero ahora nos tienen esperando que regresen lastimosamente la pandemia también le tocó muy duro a Corea eh, han tenido que parar muchos eventos más que todo están haciéndolo con pequeños grupos y personas no están haciendo eventos y ya hace poco BTS son una convención, Van Bam Van con Van Bam van, van, van, van, van con Y ellos eh, daban la opción de entrar a la web, creo que era pagando, no sé, no recuerdo, pero era por internet y al parecer las agencias de entretenimiento van a empezar a migrar a todo lo que es la tecnología y las plataformas digitales para poder tener los conciertos de K-pop eh, ya no en vivo sí en vivo pero sin la gente entonces vas a poder pagar los conciertos para verlos desde tu casa lastimosamente y bueno va a salir más barato que comprar un boleto de viaje a corea y el tiquete al, al concierto por qué haces esto, este es otro manga, manga coreano, ¿Qué pasó aquí, Sailor, Mooma, Sailor Moon, Sailor Moon es japonés, me encanta Sailor Moon, pero no está dentro de lo que estábamos comentando de mangas coreanos. porque es que ellos entraron, empezaron bueno, a, a darse conocimiento, eh, muy tarde, pero ya venían haciendo trabajo, como Japón es, tiene más reconocimiento, no, no se ha sabido mucho de Corea, pero si sí saben, bueno, ya estoy anotando todo eso para investigar y de pronto, si sí, tienen más información para hacer un artículo sobre los mangas coreanos, lo único que me encantó y dice que fue muy bueno, en verdad, bueno, hay un manga un mangaka coreano que se llama Kian falsa Kian 84, que ha hecho mangas, bueno, se les llama más que todo eh, webtoons y de ahí han surgido dramas y hay una que también vi Design que también es inspirada en un drama un manga coreano un libro y le daba por ya da cogiendo forma así que alguien está haciendo el café Díganme, Ante la actriz se volvió a casar, mm, lo he escuchado. Uh. Bueno, no sé si pareciera que ya está, pero vamos a darle un poquito más de vuelta. Pareciera que ya está. ¿Te atreves a estar en el live? Dime si te puedo invitar y ver cómo está avanzando tu café. Ya va formándose, ya, ya falta poco. Uy, pero qué chévere, pensé que me iba a estresar. ¿eh? Porque yo no suelo salir mucho en. Instagram, pero me ha ayudado a, des a desestresarme. Oh ya saben, azúcar, café instantáneo, agua, dos cucharadas de cada una y revolver hasta el cansancio. Ok, no te preocupes, canyotsi. No se, no se desconecten nada más Para que terminen de verlo Pero creo, Todavía falta No me atrevo Creo que todavía le falta creo Que le falta con este más pesado Pero ya tiene el color Oh my God, Qué rico Ruth, ¿quieres estar en en live? Te puedo invitar ¿Te parece? Ahora que prepárate, esta. no todos, todos estamos en cuarentena, Yo medio que me arregle aquí, pero para disimular mula, porque en cuarentena estamos como, como no da igual en la casa de Padre. La receta: dos cucharadas de azúcar, dos cucharadas de café instantáneo y. Dos cucharadas de agua, ya sea el tiempo o tibia, como prefieran. Bueno, yo creo... Ay, creo que ya... No estoy segura. Mm. Vamos a ver... A ver... No, por oh, ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Ya te vas a empezar o ya empezaste? Ay, sí? No solo es tener equipos COVID víctimas por el Ministerio de Salud, sino que incluso tener protocolos validados que nos permitan tener la víctima de alguna manera. Hola, no, no ¿está estaba, estaba, estaba Sí. Bien, ¿Ah? Identificando los territorios de los sectores porque el comportamiento no es igual en todo el país. Hola. señalar esa canal te gusta, Ruth? ¡Super Junior! ¡Wow! ¡Super Junior! ¡Me encanta Super Junior! Ellos cantan también en español Bueno, espero que... La nueva lanzanata de invierno así ¿También la viste? ¿Qué más viste? Eh, la la que a tener un eh, educando que a la princesa. Para Ajá. Para Todo la para sobre la mejor uh -huh. preparación hacia tener Voy a Sí. ¿Cómo? Vista, Oye, ¿cómo estás? Dime. ¿Me ibas a decir algo más? No me escucha. Bueno, vamos a, sí. voy a seguir haciendo el café porque creo que ya está. Así que nos vamos, a, vamos a salir la conexión contigo para continuar bien, para que la gente vea bien cómo lo voy a preparar, ¿oíste? Sí. Gracias por sí. Y bueno, ya sabes que no puedes seguir haciendo el café, ¿eh? No compares. No sí. sí, chao. Bueno, aquí está. Ya está. Ahora nos falta hacer la mezcla vamos a echarle el, la leche super sencillo uh. para no se le propaganda en ninguna marca así que ahí está y vamos a echar el café Bueno, vamos a hacer el café aquí, por que no se nos riegue esto... ¿tiene, ¿tiene? ¿tiene? Bueno, eso es todo realmente. Tratar de que estés bien espeso para que nos quede arriba como una decoración. ¡Wow! Oh my God. El reto es no dejarlo caer en la mesa. Porque si no. Oh, la embarca. Wow, me salió bastante. Uh. Hacer un carrito que tengo aquí para um, embarrada, pero bueno, ahí quedó más o menos. Uh, oh my god, que quede así, ¿ves? ¿eh? Para la cosa, y la cosa ¿no? ¿Ah? Ya luego, bueno, después de tanto trabajo. Lastimosamente, la única manera de poder disfrutarlo, ya que así como está, tal vez eh, le sepa un poquito amargo por el café. Así que solamente es para la selfie o la foto o lo que quieran hacer en las redes para compartirlo. Y si ustedes hacen el café, por favor les pedimos que le tomen foto y nos lo compartan y nosotros vamos a repostear en nuestras redes para saber que hicieron este reto y hoy era una prueba para saber cómo cómo se hace el café bueno dalgona coffee café café dalgona como le llaman o el café la, también le dicen el café de tiktok aunque no es de tiktok es un café que ya viene muchos meses atrás haciéndose y bueno también eh, no se sé, conectó mi querida el Sumi idol Así que este café también inspirado en, en algo que ya existía, que no tenía el nombre tal cual, de Dalbona, pero más o menos hacía y se mezclaba todo. Eh, lastimosamente el hielo se me derritió mientras estaba... <risa> Así que no le eché hielo, pero le pueden echar hielo si quieren también, para como para que también... Pero frío, ¿no? O al tiempo, como ustedes quieran. Hay mucha gente que le, le, le, le pone... Eh, té, no sé pero ya hay diferentes versiones de Dalgona, la idea es que sea con el mismo proceso y algunos quedan así de este color, otros quedan un poquito más oscuro, dependiendo del café que utilicen así que bueno, sí todo, todo es TikTok TikTok, pero bueno, este es el Dalgona Coffee y bueno, como es el la palabra Dalgona es una palabra que en Corea eh, le dieron a, al poki que es un caramelo que se hace con eh, una mezcla de bicarbonato de sodio, creo, y azúcar, y lo baten en calor, y al generar el calor se convierte en este color, y por eso es que se le dio ese nombre. Eh, el proceso es parecido a otros cafés, pero voy, voy a revolverlo, bueno, como dice Jimmy, tanto trabajo para tener que revolverlo, bueno, tocará. Bueno, um, um, como esta es una cuenta que hay menores, pero bueno, la creatividad te permite hacer otras versiones de Dalgona, para no decir lo que dijo la compañera, que se vale colocar ron o algo así. Um, depende de la edad. <risa> no quedaría, no quedaría mal visto por ahí unas versiones también de eso. Pero bueno, el que tenga permiso de tomar podría meterle pero no lo recomiendo. Baileys, pero es que también, bueno, el bailey ya tiene como el color, ¿no? No sé, ¿cómo quedaría? ¡Qué rico! ¡Mmm! Con el permiso de los que están en sintonía pero tengo que demostrarles que está, saben, En verdad. No se siente, cuando lo mezclan no se siente el amargo, se siente bien dulce, parece un batido, pero bueno, con sabor a café, pero es tolerable. Y en verdad, es bien refrescante. Muy rico. Oye, sí, por favor, corran la voz, comparten a sus amistades. sobrecaen en acción en nuestra cuenta en youtube síganos suscríbanse también síganos en nuestras redes en twitter facebook instagram como está en acción así que por favor denle mucho cariño y bueno los que llegaron tarde en verdad quise esperar un poquito más pero eh, ya estaba súper espeso o sea que realmente no me tomó más de puede ser como unos 25 minutos más o menos entre que uno bate con la calma y la paciencia ya saben, Jun Il Woo fue el que le puso el nombre a este café, para que lo sepan. También, eh, es que porque como pegó tanto, los cafés, eh, más que todo, bueno, no sé en qué otros países han hecho, pero en Corea hubo una tendencia en los cafeterías que... Empezaron a hacer más cosas creativas y depende de cada negocio, ¿no? Pero sí, con corazoncito. Henry Lao, Henry Lao, yo lo adoro. Él es cantante de K-pop, bueno, ya no tanto de K-pop, pero sí sigue cantando. El pobrecito le salió mal, mal, experimento. Tienen que buscarlo en su cuenta en, en, en YouTube. Eh, él hizo también su intento de, de alguna coffee. Y bueno, es para esto, o sea, la idea, no importa si te queda más, si te queda medio medio, si comete, cometes errores, no importa, lo importante es que disfrutes el momento, ahora más que nunca, tenemos que disfrutar el poco espacio que tenemos, que, que nos han dedicado para estas situaciones que están pasando a nivel mundial, y bueno, queríamos compartir este tipo de actividad como para también eh, llevar el mensaje de que... No nos estresemos, busquemos métodos para entretenernos ven, viendo que hay dramas. Bueno, porque estamos hablando del aula de habla coreana, así que le vamos a recomendar ver en Netflix los dramas coreanos. Ya e incluso hay películas, películas de Corea, eh, música de K-pop, porque le encanta el K-pop. Hay diferentes maneras de entretención, así que no hay excusa para pasar esta cuarentena bien chévere, aunque estemos encerrados en casa por el bien de nosotros y de nuestra salud. Así que, pensé que me iba a demorar más. Ven. Bien rico. tienen alguna duda, ¿ustedes apoyan las reuniones de fan club? Por supuesto. Nosotros eh, no tenemos ningún problema eh, compartimos, tratamos de compartir los grupos, eh, las actividades que tengan los grupos, ustedes nada más ¿no? nos mandan acá en acción, arroba gmail con la información bueno, si están aquí en Panamá idealmente, porque la idea es también como reunir la comunidad nos los mandan al correo con la información lo más detallado el día, la hora, de qué se trata para tener una idea, quiénes lo organizan ta, ta, ta. con mucho gusto lo podemos subir en las redes sociales nuestra intención es poder colaborar a los seguidores de la ola coreana en las iniciativas que tengan eh, a pesar de que nosotros hagamos contenido igual queremos crear esa comunidad y aquí darlo a conocer a más personas no solamente los que ya están y conocen y los que son parte de, la, de, de las comunidades de fans clubs en panamá sino que también hacer crecer la comunidad porque en verdad eh, es lo que hace falta por eso es que muchos grupos hacen así porque no saben qué, están, qué está pasando, no se enteran cuánta gente hay. Eh, y todavía también, bueno, nos falta fortalecer las comunidades para que podamos eh, tener más visibilidad. Eh, bueno, aquí en Panamá han venido eh, calladitos, han venido a filmar realities. Nos enteramos cuando ya salió el reality en Corea y ya todo el mundo se fue. Eh, y bueno, probablemente sigan viniendo más, eh, más iniciativas, ojalá. Ahora con el Tratado de Libre Comercio con Corea, lo más, probablemente hayan más beneficios. A lo mejor por ahí eh, vaya funcionando mejor el tema de eh, la ola coreana y, y de las actividades. Bueno, lastimosamente, como les dije, vamos a tener que esperar un buen rato para reunir gente en eventos. Pero si tienen actividades virtuales, que es lo que ahorita mismo se está haciendo, con mucho gusto las vamos a compartir. Eh, lo importante es la salud, así que eh, vamos a tener que hacer todo lo más virtual posible, y si tienen iniciativas también díganoslas, y ahí vemos cómo colaboramos para que sigamos creciendo y teniendo visibilidad aquí en Panamá, así que eso, oye por cierto Eric Nam estuvo un tiempo en Panamá, y pasó así que vengo a visitar y me voy, y pero no he hecho conciertos, estuvo tocando puertas para hacer conciertos en Panamá pero nos no ganaron otros países pero la insistencia es lo que hay que dejar eh, hay que seguir, pues ¿no? no se puede dejar a un lado. Y eh, también han venido de otras cosas, no solamente de K-pop. Aquí en Panamá han venido grupos de baile, de danza coreana a festivales, han dado talleres. La gente eh, a veces no se entera. Bueno, nosotros tratamos de ese tipo de, de actividades, compartirlas, más allá del K-pop, porque adoramos el K-pop, pero también queremos que vayan a lo que está pasando, y a lo mejor no se enteran no es K-pop, puede ser otras cosas. Eh, también las comidas coreanas que hay aquí en Panamá y restaurantes coreanos por allí eh, y la idea es que podamos en el, en el espacio en que estemos poder tener la experiencia y disfrutar de lo que nos gusta y bueno eso es el mensaje que quiero dejarles a ustedes eh, en, en este día esta noche más que todo de cuarentena así que si hoy eh, esta semana no, no o sea si hoy o mañana no pueden hacer el café no hay problema eh, los invito a a que lo intenten en cualquier momento, que estén estresados y les va a funcionar. Demostrado ya aquí. Esto fue lo máximo para mí. Cultura, comida. Incluso hay una pagoda de la amistad entre Corea y Panamá, aquí en Panamá, en Cosway. Nosotros hicimos un blog también de eso. Tratamos de hacer cosas como que diferentes, variadas, ¿no? Y si saben de alguna cosa que, que necesiten que vayamos a cubrir, con mucho gusto, si se puede. Estamos hablando de que todavía no podemos, pero hablando en futuro, ¿no? Eh, hablando en futuro, esto todo es posible. Así que eh, estamos a la orden y esperamos poder seguir. Y para poder continuar, necesitamos que sigan compartiendo nuestro contenido y que también le, le sigan las cuentas de en Acción para poder seguir haciendo esto, porque esto es por amor al arte. Así que bueno, ya. Entre unos minutos no demora en cortarme Instagram, pero todavía tenemos un chancecito si tienen alguna consulta que decirme. Ya estoy anotando todos los comentarios que me han puesto para eh, hacer eh, la tarea de investigarme los mangas. Ahí alguien le puso canela. Gilbert. Gilbert, ¿estás ahí? Ya me lo terminé. Así que bueno, vamos a ver si Gilbert se conecta y si no, nos vamos. damos por terminado el Dalgona Coffee Night así que bueno compartan este live cuando esté disponible para que lo vean los que no han podido y de todos modos síganos en K en Acción lo queremos mucho ya saben no se pierdan de hacer este café Bye.